Hola, bienvenidos a esta edición especial de la DONET 2020. Esperemos que estéis disfrutando con todo lo que estáis viendo en esto eh, en este contenido que estamos liberando. Soy Juanma, seguramente me recordaréis de otros grandes éxitos, como de puro lo como pueda, <coughs> o de tal clase, tal instancia. Soy, como veis aquí, un <coughs> simple software developer Minion, y venimos a hablar y vengo aquí a hablaros con, con Javi. Hola, ¿qué tal? Soy Javi Pulido, aquí Mobile Team Lead, en, aquí en Plain Concepts, y nada, como dice Juanma, pues vamos aquí a, a hablar acerca de... ¿En mi móvil funciona? que lo hemos llamado? Realmente nuestra charla va de, de CI y CD, integración continua y deployment continuo, pero el, enfocado a aplicaciones móviles porque esto siempre casi todas las charlas que hay pues vimos que estaban enfocadas a hacer deploys de, de backend de frontend o de web o de tal pues dijimos mira pues no hay tanto y nos animamos a hacerlo aquí de móvil y vamos a usar GitHub y DevOps sí y por favor no expliquemos otra vez qué es integración continua <risa> vale, vale. <risa> porque esto en mi móvil funciona es como antiguamente el bueno antiguamente y a día de hoy eh, mi máquina funciona, ¿vale? Y el por qué hacemos. El por qué hacemos eh, esto, estos entornos y, esta, y estas prácticas. Básicamente para asegurarnos de que siempre tenemos. Eh, el código que nosotros tenemos siempre va funcionando, ¿vale? Claro, eso es. Aquí, en eh, lo de mi móvil funciona, concretamente lo que nos referimos es a que a la hora de nosotros desarrollar, pues estamos. Si estamos en un equipo, por ejemplo, si estamos haciendo Juan Mayo una aplicación, pues cada uno tenemos nuestras, nuestras aplicaciones instaladas. Ambos, Si hacemos una aplicación de Xamarin, pues tenemos, por ejemplo, Visual Studio y todo eso, pero podemos tener pequeñas diferencias que pueden notarse en el producto final. Por ejemplo, tener versiones distintas de Visual Studio, de, de SDKs y de tal y eso pues a la hora de hacer una release pues no puede depender de eso de que en el ordenador de Juanma o en el mío o en el de otro pues eso genere eh, productos distintos releases distintas entonces lo que hacemos es eh, en el Continuous Deployment y en el CI pues hacer predecibles las builds configurar máquinas para que se saben exactamente qué características tienen y qué versiones de software usan ...y solo sirven para eso... ...la tarea que tienen es hacer eso... ...como digo, builds predecibles... ...seguir una, una receta, digamos... ...que es el, el pipeline... ...que vamos a hablar de ella ahora... ...y hacerla siempre igual... ...y eso y es lo que nos va a dar tranquilidad... ...y todo esto, eso, tranquilidad... ...todo esto para ser felices, más felices... ...y, y dormir tranquilos por las noches... ...y cada vez que hagamos un, un cómido... ...una modificación del código de nuestra aplicación... ...tranquilidad, felicidad... ...que la gente no se enfade... En definitiva, dormir tranquilo, ¿no? goma y tener tener una vida mejor y tranquila, porque fin, y dormir bien por las noches. A ver, eh, pues yo creo que lo mejor que hay es ir directamente a GitHub, que vamos a usar en este caso GitHub, y vamos a usar DevOps para hacer lo relacionado con la integración continua. DevOps es una plataforma de Microsoft que es gratuita para proyectos de software libre. Que te permite tanto tener los repos, o sea, puedes alojar aquí el código, como tener pipelines, entre otras cosas, ¿no? También tiene, también te permite hacer backends, te permite hacer un montón de cosas más, te permite tener feeds privados de Nugget, bueno, mil cosas. Pero te permite integrarte con GitHub. O sea, y como hemos pensado que puede haber proyectos que sean, o sea, hay muchos proyectos mucha gente usa GitHub, pues hemos dicho venga, pues GitHub. Y hacer el DevOps con Azure DevOps. GitHub tiene su propia plataforma de, de DevOps, que son las, las GitHub Actions, que son relativamente similares, porque también están basadas en YAML y tal. Pero en este caso, pues vamos a ver cómo interactúan las dos. Que creemos que puede ser un caso de uso bastante frecuente. Sí, en nuestro caso de uso, lo que tenemos ahora mismo es un repositorio en GitHub, ¿vale? Con una aplicación Xamarin, sí. <coughs> sencilla, básicamente es la aplicación de. De, de ejemplo, que cuando creas un, un nuevo proyecto en, eh, de Xamarin con Visual Studio En Android y en iOS, ¿vale? Y luego aparte, como somos unos crases y nos gusta dormir tranquilos También tiene un pequeño proyecto de test, ¿vale? Preparado con un test para, para testear nuestra aplicación Y todo, eh, ¿vale? No le cambió ni el nombre <ríe> a la clase ¿Vale? Simplemente para enseñaros esto Cómo integrar esto en, un, en una pipeline en DevOps que está en GitHub Sí, eso es. Y aunque aquí nos vayamos a centrar en Xamarin Forms y en Android, eh, lo que vamos a hacer es eh, dar una serie de, cuando tú quieres generar un APK en este caso, que aunque vamos a centrarnos en Android, pues das una serie de pasos, las que necesite tu plataforma para generar ese APK. En este caso, pues qué necesitaríamos aquí en Xamarin? Pues necesitaríamos en restaurar los paquetes de Nugget y compilarlo y eso ya pues nos da el APK ¿no? si tuviésemos un proyecto de Android pues usando Gradle, usando el Grapple, el Grapple de Gradle pues podemos decir Assemble, APK, tal y cual, lo que sea pues de cada uno de esos hay tareas que podemos ir definiendo en IOS, pues sea Xcode, crea un IPA o lo que sea y sin más tenemos aquí el proyecto, que como hemos dicho, es un proyecto de hola mundo, un proyecto de test, básicamente, porque lo aquí lo importante de lo que queremos hablar hoy eh, son las pipelines de, y el proceso de CICD y de, de partir de una aplicación que ya tienes, no la aplicación en sí. Así que nada, nos vamos aquí y yo en mi caso tengo creado una organización que se llama Javi Pulido y una app que se llama My Incredible Lab, tal y cual. Y aquí estoy en el overview, pues aquí en la sección de pipelines, pues voy a crear mi primera pipeline. Ya lo tienes conectado con el repositorio de GitHub, ¿verdad? ¿Sí? sí, eso es. Es de, es de haber estado haciendo las pruebas. Ah, si no, vale, en vale, este vale. caso, cuando, le, cuando te diga, ¿Ve, ¿dónde está tu código? Puede estar aquí mismo, puede estar en Bitbucket, otro git. Funciona con cualquier git. Porque al final funciona con, necesita una serie de hooks para saber cuándo se hace push, cuándo se hace una pull request, tal. Pero la integración con GitHub va especialmente bien. Así que la, le digo que el código está en GitHub. Como Juanma comenta, ya la conexión con GitHub la tengo hecho. Si no, aquí no, os dirá, ¿queréis autorizar a DevOps para que a GitHub? Sí. Vale. lo tengo aquí. Y bueno, pues aquí te da una serie de plantillas por las que partir para crear tu, tu YAML. Nosotros, como tenemos aquí una preparada, pues les diría y una somos, start. Y somos muy machote. Nosotros vamos a empezar con un llame el vacío. Y somos los pro. Claro, aquí al <risas> final, pues, pues mira, la tenemos vacía. Básicamente quitamos este comentario. Y voy a coger la que tengo por aquí y la voy a pegar directamente. Voy a ir explicando poco a poco lo que pego. Ejemplo. No, no vas a hacer eso. Vas a pegarlo entero. ¿Vale? Trigger de Master. <ríe> Tampoco ah, es tanto, mira. Ya se está poniendo aquí nervioso el, el autocorrector. Eh, pégale cliente, eh, Javi. Todo, venga. Sí, pégalo claro. todo. Y ahora, ahora, ahora, ahora lo explicamos, ¿vale? Esto, eh, vamos, a sí, eh, vamos a pegarlo entero. ¿Quién dijo miedo? Vamos a pegarlo entero. Básicamente porque. Vamos a hacer el commit de la, con la modificación de esta y, Sí, podemos y, explicar mientras que se va lanzando Te refieres. Sí, ¿no? mi, efectivamente, eso Vamos a lanzarlo, vamos, sí, a, vamos razón, a ejecutarlo Tarda un poquito Porque cuando el momento en que modificamos este, este archivo Bueno, o creemos este archivo Porque este archivo se está creando Directamente en el repositorio de Jita De Gita, ¿vale? Eh, sí. En el momento en que lo, lo comiteemos Se va a lanzar una build ¿Vale? Sí, eso entonces, es deciros mi... que Dime, Juan, perdón sí, mientras sí, no, Entonces eso, mientras, mientras se ejecuta Pues como es un poquito un, Tarda un poquito Pues va, mientras se ejecuta lo, vamos, a estar, vamos a contaros Qué es lo que significan todas toda Todos estos pasos y estas cosas Vale, lo que sí os digo ya Es que la definición de, de este YAML va a estar recogida En un, en un archivo eso, archivo YAML que va a estar repositado Junto con todo el otro repositorio, como un archivo más. Entonces, aquí le decimos el nombre. Por defecto, te lo pone en raíz. A mí no me gusta hacerlo aquí. Mejor ponerlo en pipelines. Barra azure. CIC, CIC, mm. MD no es. Es YAML. O YAML. O lo que sea. Así, ¿vale? Entonces, ¿Qué? eso. Dice save and Ram, esto ya va a, a lanzar una, así que, y en este caso lo hacemos directamente en master. Esto no, los, no lo debemos de hacer, ahora os explicaremos cómo hacerlo con una nueva branch, y una PR y tal. Pero aquí por simplificar, pues vamos a añadir este archivo directamente al a la rama master, a la rama principal. Save and run. Está creándola y aquí está ya creada. Esto sería el resultado ya de, de lo que se está lanzando. Como comenta está, está Thomas, Claro, lo podemos tener por ahí. Eh, mm. Vuelvo y aquí la puedo editar y aquí volvemos a tener lo que teníamos antes de, de este YAML. Y como hemos dicho, esto ha añadido aquí este YAML. Como veis, lo podemos ver aquí directamente... A las malas. ¿No podemos editar aquí? Sí. Pero de la forma en la que vamos a mostrar. Podéis usar el, el editor que tenéis aquí a la izquierda. Para añadir tareas y para modificar las existentes. Aquí también está el IntelliSense. Que, pues, que te autocompleta y tal y cual. Como queráis. Nosotros preferimos... Para algunas cosas preferimos hacerlo aquí a mano Es de decir, si vas a cambiar alguna cosita O alguna variable o lo que sea, vale Si no, pues para no tener que aprenderte Todo esto de memoria, pues claro pues, Mejor tener aquí este, este helper Digamos que tienes aquí a la derecha spoiler, Entonces, yo, spoiler, yo me aprendo muy pocas cosas de memoria Sobre todo si tengo estas ayudas Sí, y sobre todo si, ah. si está relacionado con YAML, ¿no? Que te gusta tanto <risa> Sí, uf, no veas, estoy enamoradísimo Vale, vale pues ahí se está Lanzando igual. Vale, Venga, a ver, ¿por qué significa cada cosita que hemos puesto ahí? Vale, pues aquí, empezando por aquí Diríamos que esto eh, Indica cuándo se va a lanzar una build En este caso, eh, trigger master Quiere decir que cuando se haga push a, a la rama master Cuando el código llegue a la rama master Se va a lanzar uh -huh. Y lo de la PR eh, master es que Cuando haya una PR Hacia master Se va a ejecutar también Vale, entonces eh, vale simplemente esto. aquí podéis poner reglas, por ejemplo, aquí podéis poner que la rama incluya un nombre o no claro, incluya. Se, al... se pueden poner filtros de algún tipo. De, sí, incluso se manera. pueden poner regex y tal, así que Uf. sin problema. Vale. Variables, pues tan simple como suena. Variable, clave, valor, pues... Eh, la clave con la que la vas a usar después y el valor, en este caso es string vale, estos También, son variables, esto es para definir variables, ¿no? De, de la pipeline que nosotros vamos a hacer luego Para poder eh, eh, pasarle variables al, a las tareas y a las cosas que vamos a hacer Que, vamos a, que se van a ejecutar después, ¿vale? Porque es muy típico que queramos pasarle, pues como veis aquí por ejemplo La configuración de, de cómo se va a compilar, si en debug o en release spoiler, por favor, las pailas y las cosas que hagáis en, la, en donde no, no cuando no lo estéis ejecutando o, o compilando en vuestra máquina, que siempre sea en release, ¿vale? Porque luego viene la sorpresa y eso. Sí, después viene, después vienen los en mi móvil funciona, eh, Juanma. Exacto, exacto. <risa> después vienen los de, no, no, sí, yo aquí en, en Debug dándole el play en mi móvil va perfecto. Pero cuando lo hago en release no sé qué ocurre. Sí. Eh, vale. Y aquí otra variable, veis que esto ya es otra variable. O sea, le estamos dando un nombre de una variable a otra variable. Entramos aquí a deciros de lo que es un agente débil. Un agente débil es un programita que se instala en una máquina que es el que se encarga de parsear este YAML y ejecutarlo. Eh, de agentes, pues hay dos. Uno que son los que Microsoft ya te da que son los eh, Microsoft Hosted Agents, en el que tú los sigues. Hay unas imágenes predefinidas, que son estas, que ahora contaré, y las usas, o puedes usar las, un, un agente tuyo propio en una máquina. Entonces, esos agentes ya te, te dan unas variables predefinidas. Que Debo de tener por aquí el enlace. No, son variables eh. definidas que son... Muy muy útiles, suelen suelen ser útiles, ¿vale? Claro, como a la hora viendo. de trabajar en YAML, claro, pues tienes, por ejemplo, eh, tienes directorios predefinidos, porque claro, como esto es multiplataforma, que está en, en Windows, Mac y Linux, pues tú le dices, pues necesito una, un directorio para hacer builds, otro temporal, otro para las sources, que es donde se hace el checkout de Git, cosas así. Después variables como dime cuál es el nombre de la build, dime de qué rama viene, dime de qué, para lo que te puedas neces para lo, que lo puedas necesitar, pues aquí lo tienes. ¿eh? El nombre de la gente, el sistema operativo, arquitectura, tal. Hay, hay miles, hay miles de variables. Aquí hay una buena lista, sí. Mm. Y pues bueno, estamos usando esta que está predefinida que es build binaries directory y la estamos renombrando, digamos, como output directory. Y ya aquí podéis ver que eh, para usar una variable, pues la sintaxis es dólar y entre paréntesis el nombre de la variable. O sea, si queremos si usar esta, pues dólar output directory entre paréntesis, que es como lo tenemos aquí. Eh, volviendo a esto, volviendo al tema de las imágenes predefinidas que te da Microsoft como de máquinas predefinidas para tu máquinas de build para tu compilar. Pues aquí la, la imagen y tal, pues Igual, hay una lista de imágenes de bill preestablecidas, que son estas, que te dicen, pues hay dos versiones de Windows, versiones de Ubuntu y versiones de Mac. Porque claro, aquí pues, siendo de Android, pues lo podrías hacer en cualquier plataforma, pero igual para si es una aplicación de Universal, pues necesitas Windows, seguro. Si tienes que hacer una aplicación de iOS, pues ya sabes que necesitas Mac. En este caso de Windows, pues aquí hay un enlace en el que te dice, bueno, en todas te dice qué software está instalado en esa imagen, en ese entorno virtual, digamos, pues tú si dices que se ejecute en esta máquina, que es como estamos usando nosotros, el Windows 19, puedes dar por hecho de que en esa máquina o en ese entorno, pues tienes todo esto, ¿eh? tiene todas estas versiones de Java, no, todo esto, una barbaridad, tiene un montón de cosas mucho mucho y además eh, para todo para frontend, para backend para ves tiene navegadores instalados tiene el visual studio creo instalado con todas las cosas que se pueden instalar Al visual studio uh -huh. así Pero que siempre pues... hay algo siempre pues, suele ocurrir que llega el proyecto y siempre hay algo que por lo que sea no está ahí ¿cómo lo hacemos? pues por línea po por línea de comando usando las tareas las tasks de de, de, de, de ¿Vale? Pues podemos instalar cualquier software que no que podamos, ¿vale? Que queramos, que sí. necesitemos. Así nos aseguramos siempre de que tenemos una máquina con todo lo que necesitamos para, para ejecutar, para compilar nuestro proyecto. Claro, esa es la historia de que si tenemos si hemos dicho que queremos hacer builds reproducibles, que sean todas iguales y que, y que todas tengan la misma versión pues, si no está en la lista esta enorme de cosas que hay, pues tendrás que instalarlo a mano, o puede, o, sea, o si se ejecuta en tu equipo, o en otro sitio, no sé qué. La mejor forma de asegurarte que quieres, no sé, la versión tal de tal, es, pues, es comprobar que está instalada, comprobar que tiene la versión que quieres, y si no, instalarla, cada vez. Sí. ¿Por qué? Porque cuando aquí usas eh, las imágenes estas, son imágenes que tú partes de un ordenador como si se hubiese recién instalado todo. Recién formateado. Entonces no hay nada. Está todo vacío y todo recién instalado. Y en la siguiente build te va a pasar lo mismo. Eso en, si usas tu máquina no. Pero aquí lo que tengas que instalar. Lo tienes que instalar siempre. Cada vez. Porque tienes que suponer eso. Que no está. Volviendo a lo que son los pasos. Realmente de, de hacer. Para definir el pipeline. Pues deciros que podemos tener distintos jobs. Porque los, los jobs. Los Pueden, los jobs son un conjunto de, de tasks ¿no? y podemos tener varios en el mismo archivo, en el mismo pipeline. Por ejemplo, por si queremos generar el artefact de Android y de iOS o de, otra, o de dos flavors distintos o algo así, podemos hacer que se ejecuten en paralelo, podemos hacer que se dependan uno de otro o así. Y un job está compuesto de, de steps, que no son más que tasks que necesitamos hacer para llegar a lo que queremos que en nuestro caso es generar una PK para después ver cómo distribuirlo. Sí, pero vamos a ir pasito por paso. Vamos a primero, cuál es lo primero que hacemos para compilar el proyecto va a ser restaurar todos los paquetes nuggets de nuestra solución por si falta algo, ¿vale? O... Sí, eso es. En proyectos eh, en proyectos de Visual Studio, pues creo que casi todos usan nuggets. En otras será otra plataforma será otra cosa, pero aquí es Nugget, ¿Ve? y aquí en esta task, con esta sintaxis de YAML, pues te define eh, lo que quieres. Esta, la, la hemos pegado aquí, pero si quisiésemos la de Nugget, pues iríamos aquí a donde quisiéramos y buscaríamos aquí, quiero una tarea de Nugget, y lo añadiríamos. Ya que la tenemos, pues ves que aquí aparece Settings, y esto te deja configurar lo que es la tarea. Este es el nombre de la tarea y el arroba es el nombre de la versión. Y claro, nosotros no nos vamos a saber todo esto, como dices ¿para qué te vas a saber todo esto de memoria? Que vale que es verdad que te lo autocompleta, pero aquí tienes en forma de wizard, digamos, en forma de no, hacer, no tocar una línea de código si no quieres, puedes ir tocando aquí y puedes añadir. Aquí, sí, por ejemplo, y cualquier modificación que hagas ahí se va a actualizar en el YAML y viceversa. Claro, ¿vale? Si yo tengo aquí sí, algo, mismo. le doy a add, me actualiza esto. Uh -huh. Y aquí, por ejemplo, esta, esta task sirve para, para usar la línea de comandos Nugget. Pues, en este caso tenemos el comando restore, pero si estuviésemos usando una librería, por ejemplo, pues pondríamos pack eh, o, o push a un feed o lo que sea, pero en este caso usamos restore. Le decimos que es de toda la solución y fit uh, en y tal entonces esto nos daría esto task de Xamarin Android ah, el siguiente paso sería compilar el proyecto de Android vale pues para eso tenemos esa task que si le damos a settings vamos a ver cómo se actualiza la parte derecha vale sí, y, ahí, y ahí podemos ir configurando todo lo que lo que ha comentado también antes eh, Javier pues claro. el yo creo que story, aquí, eh. Este pipeline ya ha terminado. Este ahora mismo, como no lo hemos modificado, este es el mismo que este. Entonces, ve, este, este paso siempre está incluido, digamos, que es el checkout, de, de traerte el código de donde lo tengas. Este es el de restore. Ve, eh, ha instalado la versión concreta que queríamos y ha restaurado los paquetes de Samarin y tal. Entonces, nuestra solución ya las tiene. Eh, deciros que, mira, este, este parámetro como lo dice, el eh, display name. ha salido aquí sí esto es un nombre bonito para la task como veis, hemos dicho que este el nombre de esta task es restore nugget y aquí aparece aquí por ejemplo no lo hemos puesto el display name, que podemos poner compilar eh, solución de Android eh, proyecto de Android ¿no? Pues como no está puesto, pues ha salido el, por defecto el submarine Android y aquí también dice que se ha hecho en un de agent, tal y cual ha pasado los tests y este último de test, ¿explicas tú este, Juanma? Sí, bueno, eh, igual que el comando de Nugget, ¿vale? la task, el comando de .NET, pues es simplemente eso, es un comando de, es un comando de .NET que nos permite la, <coughs> ejecutarlo. Si le das a Settings, podéis ver lo, las opciones que nos da para ejecutar ese, esta task. En el comando que podemos ejecutar, que, son, que el, .net, el comando .NET tiene un millón, también, eh, y ahí tienen puesto la, li, la lista de los más, más usados, más o menos. De todas formas, si queremos ejecutar uno de los comandos que no están ahí, seleccionamos la opción de Custom, y seleccionándola pues nos, nos va a decir qué que comando queremos que, que vamos a querer ejecutar. Este básicamente eh, contiene ya... Le hemos puesto un display name ya bastante chulo, bastante mejor. <ríe> y el que queremos ejecutar el comando Test sobre, no es sobre este CS Pro eh, si pones el, eh, si muestras la ayuda de, sobre el comando este. en, en, la, en, la, en la plantilla de información No, no, en la, en la parte derecha En la parte derecha, sí eh, ah, ¿Aquí? Eh, no, abajo, el siguiente Este es, de los comandos El, test, el comando test eh, bueno, El comando test no te da tooltip Aquí te dice que cuál es el comando que quieras y había, uno, había uno que decía lo que voy a decir ahora No recuerdo cuál era este. eh, En el ah. caso... El TRX. El TRX ¿no? Sí, que dotnet, el comando .net cuando ejecutas el comando test te genera también un TRX. Y está integrado en... Eh, bueno, está integrado, pero está integrado de manera que cuando usamos ese comando en DevOps va, va a añadirle, como dice ahí, la opción del TRX. Claro, al haber y, marcado esto, pues mete... Línea, estos argumentos, digamos Claro, de manera que cuando se ejecute la pipeline Vamos a poder obtener la información de los test que han pasado Cuáles cuáles cuáles han fallado Y, y en, en, a lo largo de las diferentes ejecuciones Pues nos va, nos va a decir Oye, que esta villa ha, ha fallado un 10% de las veces ¿Vale? Ahí tenemos el, la, la claro. pestañita de test entonces, al haber, marcado, al haber marcado esto Al haber marcado lo de TRX Que TRX, además de, de ser algo de que, de que hace de que la gente se ponga fuerte en el gimnasio Pues también son resultados de test Que te crea esta pestaña Que aquí te dice claro, Por defecto te pone solo los fail y abort No sé por qué Bueno, Porque claro, claro lo, lo lo que interesa, los lo que más funciona, te interesan si fallan lo, claro. lo, que, lo que nos interesa es lo que falle Si va bien, vale, no me preocupa Lo que me preocupa es lo claro. que falle Sí, sí, sí, totalmente. Eh, aquí, pues tenemos un increíble test, increíble unit test, que tarda nada en hacerse, tanto como que como que es súper simple de una línea, y pues ha pasado. A ver, aquí está bien, claro, tener tu, tu batería de test, y, y aquí, pues te dice de una manera bastante visual, pues cuál falla, cuál no, te marca históricos de cuáles van fallando, y eso una vez que vas haciendo, una vez que vas ejecutándolo más veces así que claro, lo bueno de estas prácticas y de estas cosas es que a lo largo del desarrollo de todo de todo el proyecto pues va, esto nos va dando confianza de cómo estamos trabajando de si estamos haciendo más o menos las cosas eh, las cosas bien y, y lo que hemos dicho al principio tranquilidad vale tengo tengo ahí una build que por lo menos va a hacer que va a comprobar que, que el proyecto compila que los cambios que yo he subido hace que todo compile perfectamente y con est con más detalles de este tipo como ejecutar el comando en next test sobre el proyecto de test pues nos nos aseguramos de que eh, los test se van a estar ejecutando de que no van a depender de nosotros y eso pues es vida, es vida es vida sí efectivamente todo lo que te da es confianza en lo que en lo que haces porque aquí eh, el estado de la build aquí que es que ha ido bien pues eso es que todas las tareas han ido han ido bien. Si al, se pueden configurar aquí que tal medio fallos parciales y cosas así, pero por defecto el comportamiento es que si alguna task falla para y falla y la build falla y ya no continúa. Te digo, recuerdo, se puede configurar para que si falla, bueno, continúa o que dependa de otra, o se pueden hacer condiciones entre ellas o si esta ha fallado ejecutar otra. Total por defecto no, por defecto se ejecutan de una en una, se ejecutan todas y cuando falla una se pone la bill en rojo, eso es que ha fallado, eso suelen ser malas noticias, algo, algo se ha tocado que no se debe y se para. Aquí por ejemplo que ha fallado en restaurar los nuggets o ha fallado al compilar o, a, o algún test ha fallado. Y como digo, a lo largo de la vida del, del proyecto, pues ya sabemos que cada proyecto es de su hijo, de su padre y de su madre, cada, cada, cada contexto que tenemos, que hay que en cada proyecto que estemos haciendo, a lo mejor que no pase uno alguno de los pasos que hemos ejecutado, no nos importa, ¿vale? Pero bueno, ya eso ya lo irá diciendo el proceso de desarrollo y vuestros caso, vuestro caso particular. Por lo menos claro, estamos aquí, vamos construyendo poco a poco una red de seguridad para vivir más tranquilo y ser felices. Claro, ahora mismo esto lo estamos usando para, para generar el APK, simplemente, ¿no? Y ir un paso más allá y algo más frecuente es hacer que, que esto se ejecute, por ejemplo, pues cuando haya una pull request, es decir, por eso está aquí, tenemos esto puesto. ¿Esto ya se hace ahora mismo tal cual? Y ahora podemos como forzarlo, como hacer que eso sea una condición obligatoria para que el, la PR pueda ser mergeada, puede ser aceptada. Eso ahora lo vamos a ver. Entonces, aquí tienes tus comprobaciones y básicamente una, una condición para que tu PR se pueda mergear es que esto ocurra. Ahora mismo, si hay una PR, ¿se va a ejecutar esta pipeline? ¿Esta build? Sí. Si falla, Da igual, se podría emergear igualmente. Eso va a cambiar ahora. Porque lo que vamos a hacer es. Bueno, mira. Primero lo que quiero hacer, que siempre hago, es. Voy a cambiarle el nombre a la pipeline. Que siempre me ocurre y que. Uh -huh. bueno, te, pone un nombre por, te pone por defecto el nombre del repositorio. Y bueno, pues aquí lo podéis renombrar. Bueno, podéis meterlo en carpetita si tenéis mucho y tal. Pues aquí le voy a poner. 2020 eh, vale, vale. Android, por ejemplo, no uh -huh. tarda un pelín y ahora vale, ya está aquí. Eh, ¿Qué vamos a hacer? Mira, pues vamos a editarla y vamos a añadir alguna tarea más. ¿Qué tarea más podemos añadir? Pues si, si os habéis fijado en el detalle, aquí un apk sabéis que siempre tiene que estar firmado y aquí no está firmado para nada aquí tienes una pk simplemente tiene la configuración que tú quieres tiene release tiene tal y cual uh -huh. pero no está firmado entonces pues vale es esta es esta tarea bueno, nosotros tenemos aquí la ya android, android singing esta que ahora la tenemos preparada y es esta ojo y la pego aquí ya me está ahí autocompletando. La pego aquí. Se está quejando porque no está bien intentada. Por esto no, por esto sin... no me gusta mucho a mi Jamel. Que eh, sin estar bien. Eh, eh. Bueno, pues, bueno. igual que, igual que ah, Python, bueno. ¿no? Que, que está ahí <risa> con mil ojos, con, con los espacios, <risa> los tabuladores. Eso en no nos pasa. A ver. Vale, ya, si parece, pues... A... ¿Terminamos Esta tarea ya firma. los otros dos pasos? Sí, lo voy a añadir directamente sí. Y ahora, antes de hacer el commit O sea, el commit Antes de hacer ahora Hay El de hacer PR, y todo ¿no? eso, configuramos Replicamos. el Configuramos las políticas de ramas En Jihad, ¿vale? vale Porque aquí Entendiendo bien con la orientación vale. Eso es. vale ¿Cuáles son las nuevas Tres tareas que hemos añadido? Primera, la de firmar Que le decimos, pues mira, pues el APK, los APKs que haya en este directorio, que es el que pusimos aquí arriba, fírmalos y usa este Keystore store con estas variables. ¿De dónde vienen estas variables? Pues os voy a tener que esperar después un poco a, a que os contemos de dónde vienen. Sí, así que vamos a configurar, vamos Por a configurar, ahora, si te parece, la, la política de rama, ¿vale? Y. Sí. Sí, y, vamos, mejor, y, a, y quedamos vamos pendientes a... de explicar esto Lo de las variables eso, eso, y lo de los vale. Secure Files vamos, bueno, más, bueno, que nada de... para, más, más que nada para que se lance la PR Y todo esto y veamos cómo, cómo, sí. cómo Y lo vamos Explicando mientras se va ejecutando Las la diferentes, la build y la PIPELINE ¿Vale? Sí, eso es eh, Y decir que Hemos comentado antes lo que era un ARTIFACT Un ARTIFACT es El producto, el resultado De, de la ejecución De una PIPELINE eh, en este caso, pues al ser una aplicación de Android, pues lo importante es el APK. En un artifact, podemos añadir, un artefacto que es como un zip, como un container, pues podemos añadir más cosas, podríamos añadir, no sé, algún TXT que hiciese falta, algún script de algo, o los símbolos de depuración, o algo así. Pero por ahora aquí solo vamos a coger el APK. Entonces, después de esto ya teníamos el APK, después de esta tarea. Ya teníamos ese APK firmado. Sería ya válido para instalar, digamos. entonces esta tarea es simple. Esta tarea copia a un Artifact Staging. Esta nos la podríamos ahorrar, pero por, por ser ordenados, pues eso es lo que hacemos. Cogemos, aquí sabemos que está el APK. Le decimos, lo que haya de APK en esta carpeta, pásalo a esta carpeta, a Artifact Staging Directory. Y esta, que publica el Build Artifact, pues hace precisamente eso. Coge lo que haya en el Artifact. En este caso, a ver, una PK, le pones este nombre y lo publicas en un container. Esto va a hacer que haya una PK, un container con una PK solo, en este caso, relacionado con este RAN de la build. También se puede configurar para que esto vaya a Azure Blob y tal, pero bueno, esta es la más simple. Y ahora pues la vamos a guardar. y... y... No la guardé, no la guardé. Okay. Primero ¿No vamos a hacer una PR. Sí, pero las políticas de la Pipeline, ¿no? O sea, las políticas de... Ah, plan. vale, primero, claro, para que se vea que esté forzado. Vale. Claro. Sí, sí, bien apuntado. Eh, settings. Lo que decía Juanma que vamos a hacer ahora es eso, de que las PR ahora mismo pues, pues se pueden entrar y no tienen condiciones y tal, y nosotros queremos añadirle un par de condiciones que siempre le añadimos. La primera, que sea que pase la build, o sea, esta build que tenemos, todos estos pasos tienen que pasar todo estar guay, star verde y vamos a añadir un, un reviewer obligatorio para el tema del code review pues eso, como en este proyecto estamos trabajando Juanma y yo pues para que entre una PR, para que sea válida una PR de Juanma o Mío pues el otro tiene que validarla tiene que hacer un code review favorable, entonces para ello nos vamos aquí al proyecto nos vamos a los settings del proyecto y aquí en ramas pues vamos a. Aquí tenía ya esto, ya tenía aquí políticas, bueno, las voy a quitar. Y lo que voy a hacer es aplicar esas políticas que acabo de decir a la rama master, o sea, cuando vamos hacia la rama master. La primera que he comentado es esta de requerir eh, reviews, o sea, son obligatorias las reviews, al menos de una persona, para que la pull request se pueda emergear. Y después esta Este status check Ah, vale, este status check Lo que pasa es que no aparece aún Porque nunca se ha lanzado Ah, vale vale Así que bueno, si pues vamos, sí, vamos a tener que hacer esto Vamos a lanzarla y continuamos, ¿vale? Y ahora y seguimos La lanzamos. pero Aquí lo que es actualizar el YAML Solo sí. Pero lo vamos a hacer una rama ¿Solo que ibas a comentar, Juanma? Sí, exacto eh, Vale Vamos a ejecutarlo sobre esa Vamos a crear una rama con ese nombre Y una pull hacemos, request eh, hacemos, Se va a hacer la pull request Una pull request hacia master Claro vale. Mira, haciendo esto vamos a ver cómo no es obligatorio Y cuando apliquemos los cambios Se va a ver que sí es obligatorio Así que, Así que bien, incluso nos ha venido bien entonces aquí duplico esto, nos vamos al proyecto en sí, y esto ha debido de crear una PR. Ahí está. Aquí está. Vale. ¿Veis? Es exactamente lo que os comentaba. Aquí ahora mismo se puede mergear, y aquí nadie ha hecho el Code Review, y aquí, vale, este check no ha terminado, la build se lanza automáticamente, pero este check no se ha completado. Entonces no, no, no hay hay política no hay ninguna política establecida. Aquí lo debería de lanzar. Mira, voy a guardar esto, lo de pull request reviews. Y ahora... Ah, vale. Perdón. Tengo que decir el branch. Esto es hacia master. Pongo lo de un pull review y creo. Solo con esto, lo de un review, entonces me vengo aquí, si actualizo... Eh, mm, eh, te dice: Hace falta al menos una proving review. Entonces, yo aquí, sí, aquí eh, solo lo, hacer actualiza Juanma, actualiza pero nuevo, con lo voy a solicitar de, de todas maneras. No, no, si esto está aquí ya, digamos, esto ya aparece, Ahora. pero lo estoy solicitando explícitamente para ti. Y ves, y me dice: El merch está bloqueado hasta que Juanma. No, en este caso porque solo somos dos, pero necesitamos un reviewer que lo haga. Sí, Obligatoriamente claro, no sé si Entonces no sé claro, esto, como soy, hombre, si, si soy bueno contigo, <risa> eh, right. aquí mira que no te necesito, eh. Mira que como administrador me la había quitado, pero como administrador puedo hacer merch. Eso es un poco de trampa, o sea, un poco, no, sé, no se debe de hacer, pero bueno. Como has visto, Juanma mal. habrá llegado una notificación, los ha aprobado, ha hecho una review favorable. Entonces, bien. Puedo mergearlo porque esto ahora mismo no es obligatorio. A ver si ahora ya aparece aquí. Sigue sin aparecer aquí. Creo que eh, la la página. Voy a. Sí. A ver. Sigue sin aparecerme. Está empeñado en que no. Igual tiene que terminar la build. Puede ser. Bueno, la cuestión es que esta build se está haciendo para comprobar que el código que hay en esa rama compila. En este caso, pues, como sol se ha utilizado bueno, el compila, Yammer, no, compila no. Compila no. Sea, compila y pasa los test. Se pasa la... <risa> se pasa la, la pipeline. Eso. Hmm. Mejor dicho. Entonces, aquí en pipelines, está aceptado esto. ¿ves? Dice PR Automatic de la PR número 10. Y está terminando Y para configurar lo que sea obligatorio Pues quizás me voy a esperar a que termine Ah bueno, es que claro Tiene que compilar, eh, pasar los tests Firmar, copiar y todo eso vale Vale Aún así Juanma, teníamos pendiente de explicar esto Así que creo que es la oportunidad perfecta El sí. tema de Esto ¿De dónde sí. vienen estas variables? Si hemos dicho que estas no son de las predefinidas, lo decimos ya, sí, estas son las hemos definido nosotros, pero no están definidas en el YAML, porque no están aquí con clave valor, porque esto se puede considerar que son como secretos, porque son, son passwords y tal, y entonces pues eh, una contraseña ni la vas a poner aquí en el YAML, ni la vas a poner aquí como variable, pues la contraseña es tal, pues no, porque entonces pierde la gracia. Oh, al final el código este YAML está en el repositorio de GITHUB Si ponemos en un TXT claro, abierto claro. nuestras leccionado plano Claro, eso es Entonces, eh, aquí en la librería Que la abro en otra pestaña Pues tenemos este grupo Que ya os adelanto que este grupo de variables es este Entonces, si yo le digo Este grupo va a estar disponible en esta pipeline pues todas las variables que están definidas dentro de este grupo de variables van a estar disponibles, que son estas, key, key password y Password están definidas en este grupo. Y aquí están. Y además, tienen el tema del candadito, de que una vez que se escriben, y si le das al candadito, pues ya no puedes volver. Hello. Eso se va, lo, lo escribe, si le das al candadito... Y guarda, eso se va a, a un agujero negro Y no se puede volver a recuperar de ninguna de las maneras ¿Vale? Por seguridad Esto es, un, eso es una serie de artefactos que hay disponible en DevOps Para evitar ese tipo de cosas ¿Vale? Pones el candado, te tragas la llave uh -huh. Acordaos bueno. siempre, acordaos siempre El cheque ese que veis ahí Allow access to all pipelines ¿Vale? Porque mm. suele ocurrir que creemos nuestro grupo de variables Y, y no, que está, disponible, usar, desde no aquí. está disponible y luego te vuelves loco Dice que no lo encuentra. Uh -huh. Dice, no hay... Ni, ¿Qué grupo me estás hablando? No lo puedo ver. Sí, tal. Sí. Entonces de aquí, la... pues Ponemos la escritor y aquí están guardados de forma segura. Y... Si os fijáis, no sé si está terminado... Mira, ya ha terminado. Aprovecho para explicar esto. Está hecho de tal manera que como sabe que es un secreto, eh, te lo censura. Por decirlo así, te lo censura aquí. Eh, el nombre del sí, archivo sí, sí. no, pero aquí le decimos PAS pues Aquí sería nuestro, nuestra variable Que la ha sustituido, pero Ha puesto tres asteriscos como para censurarlo Entonces, nosotros este log Lo podemos hacer público Por si hace un proyecto Así, si, pues, open source y tal Pues no estás exponiendo Tus, tus secretos eh, Otro secreto importante Otro secreto importante es el, el certificado os, es o, verdad, ya me olvidaba Habéis, ya dicho, me iba. habéis dicho, bueno El... Y los archivos de certificado, por ejemplo o de Los, los, los Provisioning claro. Profiles, por ejemplo Pues tenemos un, hay un mecanismo Exactamente exactamente ah, ah. igual Está Aquí Este Keystore Este Keystore, claro Pues igual que si en IOS Tenéis un Un certificado Un, un Provisioning, provisioning profile. profile, algo así Pero pues Claro, no es lo ideal tener, o sea, no está bien tenerlo en el repositorio, en el está repositorio feo. mismo. Entonces, está feo. Entonces, lo puedes tener aquí en Secure Files. Que tú, aquí, el archivo lo subes. Una vez que lo subes, no lo puedes descargar de nuevo. Entonces, lo puedes referenciar. Tú le dices aquí, ven, Android Signing, le dices, ¿qué es todo el uso? Pues le digo, el nombre. Con el que lo he subido al Secure Files. Y esto está aquí y nadie puede acceder a él. Uh -huh. Así que, bien. Y pasa uh -huh. lo mismo. Acordaos, haz clic en él, eh, Javi, en el archivo, porque siempre sí. de por defecto está como que no está. Bueno, refresca la página. No le dé, no le clic, refresca la, refresca la página. Vamos a refrescar. Se queda. Sí. Es que auto. creo que le he dado, pero sí. Vale. Hay que, a, a, tenemos que asegurarnos. De que tiene permiso ese archivo para acceder a, para que las pipelines puedan, puedan acceder ahí. Sí, parece que este check no tiene ganas de trabajar hoy, pero si sí. se ha lanzado, <risa> si se ha lanzado y ha funcionado, es que ha tenido acceso. Si no aquí, aún así, si no. antes de lanzarse la build, ya nos dice que, que no tal, que no tiene acceso. Mm. Entonces, lo dicho, a ver si ahora, refrescando aquí, sí que nos va a permitir cambiar. Porque ahora mismo sí podría emergear. Sí, pero... Y pero, le digo, mira, esta, ahí está, ahí está. que ahora ya aparece, pues esta la marco como required. Ahora mismo ya va da igual, porque ya ha terminado la build de forma satisfactoria, pero si termino... Ya, digamos, lo dejo así configurado para siempre. No, esto no se ha... Es que todavía, todavía no se ha hecho la PR. Ahora cuando ah, no se ahora, la PR... Que, Ay, mira, es ahí que, sí. Entonces, claro... Eh, a partir de ahora, cuando se haga una PR ya están aplicados ambas cosas. A la rama, Cuando se va a la rama master, se requiere un, un review favorable de código y se requiere que este check pase. Ese querido, si no, te diría si esta build no hubiese terminado satisfactoriamente, pues te diría espérate y hasta que esta build no pase, no esté en verde no puedes mergear. Pero como esto sí ya está todo ...pues sí que se puede. ¡Uy, uy! Un momento, un momento... ...que me, me avisan por el pinganillo... ...que nos quedan cinco minutos. Cierto, pues... <risa> este, ...esta última modificación que hemos hecho... ...recordamos que lo que hace es firmar... ...y publicar el Bill Artifact. Entonces, eh, lo que teníamos... ...ya podemos mergearla... ...ya eh, cumple con, como con nuestros estándares... ...con lo que hemos dicho... Entonces esto ya está emergeado. Y esto ahora debe de lanzar otra build. Ahí está. Sí, eso es. Que esto es. Eh, esta es para comprobar lo que hay en la rama de la PR, en la red de la PR. Y esta build es la que ya está dentro de Master. Y está emergeada. Ha habido un comita Master. Y el trigger que está definido al principio de la pipeline, pues lo, se ha lanzado Ah, pues tengo que hacer otro PR. O sea, vale. otra mil Y ahora aquí eh, Resumiendo este, un De esta forma tenemos ya Entonces eh, en nuestras pipelines Tenemos ya un artefacto ¿Verdad? Para publicar Porque ya podemos que está firmado claro, y ya Eso lo es lo que va a comenzar claro. eh, Iba a hablar acerca de La pipeline de releases Que son un tipo de pipeline distinto Que esta lo que Forman parte de de la, segunda, de la segunda parte de qué hacer con el APK porque aquí ya tienes el APK esta va a generar un Artifact esta ya digamos generaría uno como este que pone aquí uno publicado y aquí hay un Artifact que es el producto de, de haber ejecutado esta build y tenemos este APK para no esperar a esta que termine que es la que se, ejecu la que se está ejecutando eh, con el código que hay en master ya con lo definitivo podemos decir que aquí podemos crear una pipeline de release que el, el objetivo de esta es coger el APK que te da el otro pipeline y distribuirlo. hacer Es la última fase, la fase de deploy. Ya tengo el APK perfectamente válido ahí en el artifact. Entonces aquí pues podemos hacer algo rápido, aunque no lo voy a hacer de forma completa. Os hacéis la, la idea aquí no me va a dejar tener artefact porque todavía no hay no si sí, ya hay un artefact el primero que hemos creado sí, pero ese, ese bueno ahí lo tengo aquí le digo pues cuando haya un artifact en esto pues cuando haya un artifact en esta pipeline que es esta pues te ejecutas y aquí se puede hacer el, el deployment continuo que eso es hacerlo automático es decir cuando se genera una pk empieza a ejecutar todo esto y aquí tenemos otro job que está basado en stages y en tal. Y cada dentro de cada stage va a haber tasks y jobs y tal. Y aquí estos se pueden añadir, se pueden poner en paralelo, se pueden poner unas detrás de otros, se pueden poner... Pero para hacerlo simples, imagínate que queremos coger el APK y distribuirlo. Distribuirlo a App Center o si fuera en iOS, para distribuirlo en TestFlight o distribuirlo en, la, en las tiendas, ¿no? En las tiendas finales. Aquí... Por simplificar, lo que queríamos mostrar era eh, distribuir esto en App Center. App Center es la plataforma que te da Microsoft para distribuir aplicaciones de Android, iOS y Windows. Te lo permite hacer de forma privada, así como si quieres hacer algo limitado, darle acceso a, a un grupo limitado de personas, o puedes hacerlo público o puedes hacerlo tal. Sirve para otras cosas también App Center que es para tiene un SDK para, para hacer crash reporting automáticamente para eventos para analíticas para hacer las propias builds aquí para hacer test de test de UI en uh -huh. dispositivos reales con el Submarine Test Cloud así que es bastante interesante pero aquí por, por abreviar pues nos vamos a centrar en la distribución aquí tenemos aquí, releases de otros aquí días muchas no, releases de los ejemplos que hemos, de las pruebas que hemos estado haciendo antes y aquí tenemos ¿Y aquí? un grupo de ejemplos que ahora mismo estamos nosotros dos. Pues, porque ¿Qué? imaginaros de que le estamos haciendo la aplicación a un cliente, pues queremos distribuirle a un grupo reducido o queremos hacer una bill interna o queremos distribuirle a CUA antes de ir, a la, antes de ir al mercado, digamos, la, al destino final. Uh -huh. Pues lo ponemos aquí, es quien sea. Y, y ya con los códigos... De, y, lo, y, la, y vamos a ver la tarea que va a añadir en en la parte de la, la, la sí. pipeline de release aquí. pues vamos a ver eh, que podemos se puede personalizar todo, toda esta conexión entre DevOps y el App Center aquí es igual, es un sistema basado en no está basado en YAML, pero sí está basado en lo mismo en Steps, Jobs y Tasks Entonces, bueno, aquí tenemos esto aquí podéis configurar una conexión que yo ya la tengo configurada aquí está el App Slack esto tenemos que poner aquí cuando veáis una URL de este tipo en App Center, como esta, pues, el app slack es, es el usuario barra app identifier Que en nuestro caso ya decimos nosotros que es esta. Aquí el eh, binario que está en el artefacto que nos ha generado la pipeline. Te dice dónde está binario, claro, la versión aquí nada, solo no aplica cuando es Android. Mm -hmm las release notes, pues decirle qué versiones hay, aquí se puede poner dentro del artifact un txt y decirle pues aquí están las release notes en este archivo. Aquí por simplificar lo vamos a hacer automáticamente, ponemos así y queremos distribuir a tal grupo. Podemos ir a la tienda o a un grupo privado de App Center. Pues aquí está un poco escondido, hay un grupo en el que estamos nosotros dos y... No he copiado bien, Aquí, copiar, ahí, ahí, eh, pegar, Vale. entonces esto, los símbolos, nada porque ahora mismo no hemos añadido los símbolos al artefact, entonces esto lo guardamos Aquí, okay. ah, y ya tenemos nuestra o sea, pipeline de release. La distribución para App Center de nuestra aplicación en Android. Que está preparada. La idea es Podemos tener tantas, tantas pipelines de release como queramos. A mí se me ocurre así en a bote pronto, pues que mira, cada vez que haya, por ejemplo, puede ser útil que cada vez que haya un, una, un merge a, a master a la rama master, ¿vale? Pues que se distribuya automáticamente para, para, para, el, para el equipo de Cuba, por ejemplo, ¿vale? otra y otra otra otra pipeline de release que sea manual esta vez para ver si ese mismo artefacto que no hace falta no hace falta eh, ejecutar otra vez otra otra pipeline entera que lo compile y demás sino ese mismo artefacto y que se publique se publique en la tienda en base a, la, a las plantillas estas que nos ha enseñado Javi ahí podemos se pueden configurar todas estas todas estas opciones y eh, la verdad es que es muy entretenido sí claro igual eh, aquí ¿Te parece podemos comentar Juanma los, los peligros potenciales que puede tener esto o lo arriesgado que puedes que puede resultar por ejemplo si tú haces que automáticamente tienes configurado continuous deployment para que automáticamente cada vez que se cumpla algo por ejemplo que haya un nuevo código master publique a la tienda y que te vayas a tus a todos tus clientes pues igual eso es un poco <ríe> arriesgado, ¿no? Eso... Una, una red de tesis muy y cosas muy, muy, muy, muy fuerte. tienes que tener para pa tener esa tranquilidad de, de, de, de, de llegar o, a eso. O, o estás muy loco. Un, ¿Está muy loco? Una de dos. Está muy loco. <ríe> o te gustan las, las emociones fuertes. A ver, aquí se pueden poner una serie de, de comprobaciones, de, de approvals, por ejemplo, decir, vale, ha llegado hasta aquí, estoy a punto de distribuir, pero necesito la approval de no sé quién para que le dé al botón y hasta que no le da el botón, no se hace tal uh -huh. Ahora mismo, pues Esto va solo a hacer Puede decir que vaya automáticamente a un feed privado tuyo Que da igual, eso sí uh -huh. Pero, cuidado sí puede hacer, ¿eh? Entonces puedes Incluso entonces, puede lanzar, Pueden lanzarla se puede ahora schedule, se puede, Que hay varias opciones Y ahora mismo la vamos a lanzar, sí, ah, porque mira. esta debe de tardar poco la Lanzamos normalmente sí, no, no. Esto no está generando No está lanzando otra pipeline Esto está cogiendo un artefacto que ya ha generado la pipeline previa Vale, la, se la va a descargar y, ves, esto pone incluso ahí, revpool 10 merge. Esa es la, esa, ese es el artefacto que va a coger. El y artefacto la... asociado con la pull request, jeje, en este sí, caso. Que no va, no va a volver a compilarlo, quiero decir. No, el artefact, digamos, ya está disponible. Y lo bueno es que cuando vas promocionando. O si estás en. Si estás en Bucket, por ejemplo, y tienes distintos entornos, pues puedes coger el mismo artifact y promocionarlo, ¿no? Primero primero desarrollo, ¿este Artifact me vale? pues el mismo, puedo moverlo a no sé a las capas que tengan, a staging a producción, sí. lo que sea sigue siendo el mismo Artifact sigue a partir sí. del mismo, en este caso, el mismo APK siempre es el mismo, no se recompila cada vez Exacto. entonces, ¿qué está haciendo Vamos. este ahora mismo? pues lo que ha hecho es ha ido a ese pipeline se ha descargado el Artifact que es el producto de, de lo, todas las tareas que hicimos y se está conectando a App Center, que de hecho ya lo ha hecho, y ha hecho deploy. Así que aquí, en releases, Ahí está la aquí, release vemos, aquí acaba de haber una nueva. Esta pues ya podríamos distribuirla a un grupo. Este es el texto que pusimos en DevOps. Podemos distribuirla a testers. Yo, bueno, ah. tal, y, tal y como lo, lo hemos configurado Esto ya se ha distribuido a Tester Yo de hecho ahora mismo ya, Si miro mi email Tengo una, un pedazo de email Diciendo Oye, que ah, ya hay una nueva versión sí. De la Incredible App Claro Esto en lo una hemos hecho Simple hemos, Claro En una hora Hemos montado eh, Bueno, 50 minutos eh, Hemos montado una, Un sistema de integración continua Para nuestras aplicaciones De chamarin En Android ¿Vale? En iOS Es una cosa muy similar yo creo que se puede adaptar porque las condiciones son, o sea, la base es la misma, lo que pasa es que va a cambiar la, las tasks que usas, la forma de, de firmar o lo que sea, pero el concepto de, de, de buenas prácticas, de hacer PRs y de tal y cual y hacer esta serie de comprobaciones, ya creo que lo hemos hecho. Después lo puedes distribuir donde quieras, aquí puedes poner que la versión se vaya autoincrementando, puedes poner... Sí, esto ya, se puede, esto ya podemos, se puede cosas. complicar y como de, claro. de, de, de un millón de formas. Sé que hemos ido a lo básico, sé que hemos pasado de puntillas de, de cosas relacionadas con las pipelines, con la libre. O sea, de todo esto, Hacerme caso que hemos pasado de puntillas por aquí. Que tiene muchísima flexibilidad para todos los casos que haya y tal. Uh -huh. y incluso, nosotros incluso podemos crear una este task hacer, que, ejecute un, que ejecute un. Un, un comando nuestro Un, un, que sí, un, un script. script un script Y ya ahí la, la libertad es uh, Toda Porque podemos hacer lo que queramos Claro, si tienes una task que hace Que ejecuta eh, CMD Bash, eh, PowerShell PowerShell Core, eh, Perl, lo que sea Entonces lo que no encuentras en una task También hay un SDK para hacer tasks o sea, Hay una tienda de hacer tasks O sea que no están solo las que te da micro Pero que aún así tienes, claro, Ejecuta este script que lo puedes poner inline o que lo puedes poner que puede estar repositado o lo que sea, puedes hacer lo que quieras al final en un entorno controlado como es el agente, pero puedes hacer lo que necesites. Así que creo, como has dicho, Juanma, en menos de una hora hemos pasado de un proyecto que teníamos que, aunque fuese un hola mundo, pues mira, pues ya tenemos configurado el tema de las políticas, de, de que las PR se pasen, de requerir reviewers, de cómo distribuirlo, porque claro. Antes teníamos que entrar a lo mejor me voy al ID, genero el APK, lo firmo, lo no sé qué, me voy a la página web de Acente de Arrastro. Y eso es una todo. hora, una, y eso es una hora cada vez. Hacerlo manualmente claro. es una hora cada vez. Y ahora ya lo te hemos digo, hecho ya en siempre. una hora y siempre se va a hacer. Y aquí podemos hacer que esta release se haga automáticamente y va a off center o lo hacemos manualmente y todo. Y pasamos de. Nos centramos en lo que de verdad importa en el código. Le damos al botoncito y fuera, bueno, nos tenemos que lo ir. Lo malo. Lo malo, que yo ya a mi jefe no le puedo decir mira, es que me voy a tomar un café porque esto está compilando y se está ejecutando y todo eso, ¿vale? <ríe> me voy a fumar un cigarrito. <ríe> claro. Y eh, como último consejo, lo que os diríamos es que nosotros solemos hacer este paso, el de configurar CICD eh, en las primeras fases, sino la primera fase de cuando iniciamos el desarrollo de un proyecto. Porque esto es, como dice Juanma, esto es hacerlo y te olvidas. Lo haces una vez y tú ya tienes confianza en cómo se va a cómo se va a generar y cómo se va a distribuir tu proyecto. Tú después dices, si lo tienes configurado, puedes tener, por ejemplo, decir, pues hago un comita master o hago cuando sea un tag o hago lo que sea, la condición que hayas puesto, y eso termina donde yo quiero, 10, 15 minutos después. Ya está. Me olvido. Uh -huh. Y sé que ahí va a estar, y sé que una vez que te acostumbres a hacerlo, pues ya es algo que ya tienes tiempo para otras cosas. Sí, y ahora ya no tenemos más tiempo para más Así que ya no. esperemos que sí. sigáis disfrutando de eh, Ah bueno, ¿Sí? ver, sí, sí, si tenéis alguna pregunta ¿Alguna pregunta por ahí? Que sea rapidita ¿El del fondo? No, ¿No? ese se ha repetido Vale, pues nada, que sigáis disfrutando Con, la, con, las, con las charlas Y los vídeos que estamos generando Para la Dornes 2020 Gracias a todos por vernos Muchas y, gracias, gracias a los patrocinadores Que sin ellos no... No se podría haber hecho esto. Y nada, deciros: si tenéis cualquier comentario o cualquier cosa que creéis que no estáis de acuerdo que podemos mejorar, pues en Twitter o por correo somos todos oídos. Sí. Mil Muchas gracias. Chao, buen día. Hasta luego.